Bueno, retornamos con Los Osobrosos. Eh, vamos más tarde a las carteleras de cine, ya que no pudo venir nuestro amigo Darwin. Bueno, vamos con una noticia que está ocupando todos los periódicos de República Dominicana, luego de las declaraciones que hizo en el programa de Sor de la Mañana, Martín Esposo, sobre una grabación de una llamada entre el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el y Henry Merán. Eh, otro diputado, los dos de la bancada de Leónel Fernández, donde el expresidente de la Cámara de Diputados dice que él va a aprender si cancelan gente de Leonel él va a prender en fuego el Palacio. Yo quiero que escuchemos el audio ahí, muchachones, para que, que luego de eso, a ver qué ustedes opinan sobre que el gobierno está grabando a todo el mundo y lo está exponiendo públicamente. Vamos a ver el video. ¿Cómo está usted? Mi presidente. bien sí, mi, mi presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estamos aquí, en Gustavo. Asua, llegando aquí a Asua, a una asamblea. Yo sé cómo está usted, yo sé que usted está fajado. Tariado, tariado mi hermano. Mire, mire, Henry, llame usted a Gustavo, cuando estoy llamando yo, y la suerte es porque no me lo cogió el teléfono. A Gustavo si Coge, Gustavo. coño, mire, estoy llamando al presidente de la Cámara y tampoco me puedo comunicar con él. Ajá. Mire, que no intenten con la gente nuestra que está en el bloque, que todo el personal que está en el bloque, que no quiera nos manden a nosotros para allá, para el bloque nuestro, como no, el Barra pero... y alguna gente más. Porque ya tengo conocimiento de que tiene la cancelación de hecho ellos. Y si ellos quieren, y si el presidente no quiere, que en esa maldita Cámara de Diputados seamos una maldita revolución atatilos, si es necesario, coño, que no vaya a pensar que somos, que, que, que, que somos un maricón y estúpido, ¿eh? Allá se ha respetado siempre el, la, la, la, la, la, la, los nombramientos de no, las personas pero, claro, ligadas sí. a los bloques. Sin pero, y, a, y, a, y, a, y a los diputados. Mire, si intenta tocar un solo personal del que tenemos nosotros allá, oígame bien, usted es el, el jefe político de nosotros allá, es el bojero, tiene la apertura la, la moderna, oígame bien, apriétale claro, ¿eh? apriétale claro, que no me jodan la maldita vida, para que eh, eviten conmigo un problema en este municipio. Yo estoy llamando al presidente de la cámara ahora, yo estoy llamando a Gustavo, no voy a comentar con ninguno de los dos. Mire lo que vamos a hacer, porque esto hay que andar esto hay que andarle rápido, mi hermano. Sí, sí. Mire, vámonos mañana temprano usted y yo allá a hablar con él de esta situación. No voy temprano, justo que vamos allá. Porque vamos a vernos a las 10 de la mañana. Así es el punto. Porque porque yo tenía pensado como quiera hablar contigo para que le llevemos la carta del nuevo bloque. Prepara acá, tía, vamos no, la carta y ya vamos seguimos... La carta ya está prácticamente lista. Yo le iba, le, le iba, le iba, te iba a hablar para que le llevemos una copia mañana. Entonces ahí mismo hablamos todo esto. Para mañana, porque si intenta cualquier cosa, que se prepare. No, nosotros Prepara. vamos a poner, nosotros vamos vamos a a poner claro. esta vaina clara. Bueno, bueno, eso fue el diputado. Eh, mira, esto, dos diputados. Estamos inmediatamente, inmediatamente, si el presidente se pone una correa y se pone pantalones cancelados de una vez no neto no, no pueden cancelar no, no, son diputados sancionarlo y qué es eso no pero que también tampoco ah, no okay. es que mira lo que pasa lo que yo te digo es primero lo que dijo Maldonado estuvo mal o sea lo que él dijo metió la pata grande mayor o sea lo que él dijo estuvo mal ahora cómo lo grabaron Merán dijo, Merán dijo que ahí con eso se demuestra que él es un político perseguido o algo parecido. Uno de los dos. ¿verdad? Pero yo soy no. de la idea. ¿Por qué los dos son de Leonel? Sí, son de Leonel los dos. Pero yo soy de la idea. ¿Eso fue del gobierno? Ya, lo tiró para adelante. Yo soy tiro. de la idea. Mire. Eso es ilegal. Señores, están grabando a la, a la gente. Usted no sabe si fue gobierno que lo grabó. Ah, pero, ah, pero otro ¿y quién más lo va a hacer en El esto? otro tiró para adelante con su segunda... Sucede. No se puede eso. No, Neto, no son del de mismo de Leonel los por, dos. ¿Pero por qué pero no se puede? Eh, eso, eso que dice ahí que va a ser un antes y un después ¿Eh? del Congreso. No, o sea, no, no creo que bien. el diputado lo vaya a decir. Pero no dime tú. tú. No, no lo va a meter el mismo, Neto. Claro, eso claro fue por dice que no. Gobierno. Gobierno. Si fue eso si fue, fue el gobierno. si fue él? si fue él para ganar puntos punto con el hombre? Por ahí voy, por ahí voy. Yo personalmente... Yo personalmente ah. creo, yo personalmente creo. Tú le digas que se graba, autograbó. Entonces, ¿por qué la exclusiva la dio Martín Esposo? Y el otro hombre. ¿Y Martín el, Esposo de Danilo? ¿Por qué no alarga? ¿Por qué no alarga ¿Pero el otro que. hombre? Pero, ¿Y si son de Leónel y los dos? Es verdad, líder. No, vamos para allá. Pero ella habla muy tranquilamente. Se puede poner en duda. No me diga que no. Se puede poner en duda yo, eso. Yo lo que creo que eso fue el gobierno. Yo, puedo, fue, yo, yo también puedo creer eso como yo puedo unido, pero... Yo puedo estar equivocado, pero para mí, para mí, eso fue adrede. Para mí. No, no, eso y es, la palabra aposta. que es permitida. La política, oye esto. Es mira, y ahora en adelante va a venir oye, cosas peores que esa. Oye, esto, la palabra aposta, que es permitido, la gente dice, oye lo que dijo, pero es permitida. La podemos buscar en el diccionario. Aposta, adrede, con intención, a propósito. Y eso pienso yo. Que ese, que esa grabación fue así. Sí, pienso yo. No. puedo estar equivocado. Es que es que fue muy obvio. Porque dice que no, que es obligado. Que fue no, que el martín de no esposo que lo dijo esta mañana y martín ¿Y el Pozo qué de esposo. Y no puede ganar el par de puntos con el hombre. Ah, mira, yo te lo voy a tirar de. Génesis, por favor. ¿Pero es qué? El par de puntos con quién, Neto? lo ¿Eh? dice. Por favor. Como el presidente. No puede ganar. No, te no, no, dices, no no, no, no, no Es a que a no lo no tiene la, lógica, la, Neto. No lo tiene lógica. Explícale. neto. ¿eh? Explícale al pueblo. Neto. Porque aquí a los dos están metiendo el medio. Los dos están metiendo el medio. ¿Quién está hablando más de los dos? Claro, maldonado, Santos, maldonado y el que otro que, sí, que fue la Tan, Pero eh, que también está confirmado lo que dice. Eh, pero, Yo no creo que fue Maldonado. Pero mismo para ejemplo. ponerlo a hablar, Génesis, para ponerlo a hablar. Eso fue grabado. Para ponerlo a hablar, fue grabado. Oye, o fue grabado? O, fue grabado el el libro, que... es, o sea, que fue el gobierno que, que lo grabó. aceptaron. Los, los no, teléfonos. no. Es mí, claro. Para mí no fue gobierno. Esperando que esa gente se equivoque en él, para poder ponerlo públicamente. Esperando que esa gente esté lo tiró para adelante. No, pero tú y que no, ¿qué punto va a ganar si esa gente está en contra de Danilo? No, eso no es así. Eso no es así. La política, tú sabes muy bien que hay gente que defiende sus intereses, hay gente que matan a familiares no, no, para no, estar ahí. Eso no fue eso. Eso fue el gobierno. No, no creo. Ustedes que pueden eso. opinar a través de WhatsApp, 829-283-5346. No, si, si el gobierno, el no. otro hombre alarga mala vuelta. ¡Ah! Y se revela porque los dos son contrarios, supuestamente. Pero no, no, esos eso dos, dos, eso dos no son contrarios. Son los dos de la facción de, de, o sea, de son Leonel. son contrarios al gobierno. Ah, ok, ok. No, los son, sí. no los son tan, salieron del PLD. Yo lo que creo que eso es algo serio, porque eso es ilegal. O sea, usted no puede grabar Ahí, ahí está todo serio, porque también es eso que, que, que expresa... Yo creo que le van a poner... No, lo que él dijo es lógico. Lo que él dijo tuvo mal. No metida metido pata a cien. Pero de, pro, grabarlo y luego Sans. mandar a, a Martín de Pozo que lo publicara. Sancionarlo también, sancionarlo. Porque está Señores, por favor, a la persona no nos llamen por WhatsApp. Escríbanos. Usted no puede llamar. La, y la persona está preguntando si hay boletas. Sí, tenemos boletas a los gigantes, pero para mañana. Soy hoy no. Mañana. Porque el juego es para el sábado. Así que la persona, mañana tenemos boletas a los gigantes y vamos a rifar boletas a los gigantes. Pues bien, él eh, ahí, Juan Liguera fue. Fue Juan Liguera, que, Liguera. que habló. No, pero yo ahorita, ve, yo me quedo... Mira, yo no hablé, pero yo me quedé tranquilo. ¿Qué tiene que ver Juan Liguera con este político? Tú estabas loco, ¿cómo? No, yo, pero me quedé tranquilo, ¿sabes? Porque a veces me meto entero y no me hace salir. Y digo yo, pero este es Juan Liguera y el hombre se parece igualito. Sí, pero mucho. Para no, mi en, en la política. Mira, mire, siempre tiene que sancionarlo. No, pero que no pueden sancionarlo. En qué Nada, sentido. Nada, ni meterlo tampoco. Ah, no, pues. pues pero es que están violentando él. sus derechos. Pues él está amenazando, ¿eh? sí. Pero en esto, aquí que quienes están violando sus derechos a él, porque no se lo puede. A nadie puede grabar una conversación. ¿Y ¿Cómo tú afirmas? Sin, sin, sin, sin la odio de un juez. Sin la odio de un juez no existe. Sí, pero eso que es ilegal. Pero que si tú tienes alguna prueba, que te mandan una prueba a ellos, pero que él mismo hizo la denuncia hoy, lo dijo. ¿Por qué no puede el otro, porque, por porque el otro es de Lionel neto, no tiene lógica. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que es de Lyonet, el listo de denuncia hoy: dale, oh, dale un millón, tú no eres político, regálale un millón ahí para que diga, hoy no se lo van a. No, tú crees a que por un millón, son, millones, ¿no? él se va ahí. Por un millón, no, por 200 pesos van los políticos. <risa> no, pero no es, esa, esa conversación está media rara. Rara eh. está que dame uno solo que se dé boca. <risa> eso es. Sí o no, que dame uno solo que se dé boca. Comienza no a hablar, claro. pero es que yo creo neto que los dos están afectados ahí en ese sentido no, porque no, imagínate tú ahora, los dos hablando que, ahí Yo de creo bocao. que hubiese sido el gobierno si, hay, si los dos se sacatan y diciendo ¡Ay! pero no fue hay uno que está remiti cómo, cómo es se dice recibiendo tranquilamente y, ah, y hasta uno y lo mata porque <ríe> siempre está defendiéndolo de él hay que hay que revisar eso y bueno. si el gobierno está haciendo eso si es el gobierno que lo está haciendo lo está haciendo mal Creo yo, en mi entender. Vámonos con un video musical y cuando retornemos vamos a darle la cartera de cine que tiene para hoy para que usted vaya al cine y disfrute su película tranquilo y noticias y noticias reservadas con eso. Así que vamos con un video musical que los muchachos van a poner. Así que ya ustedes saben.